Eh, bueno, como decía Lulio, hoy nos acompañan dos grandes invitados con quienes eh, tenemos la suerte de trabajar eh, bastante. Los voy a presentar y ya después les doy la palabra. Eh, bueno, por un lado, Julio Alonso, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Eh, trabaja como jefe de Trabajos Prácticos dentro del Taller de Datos de Pisiteli, también en la UBA. Eh, además es consultor en Tecnología Educativa en diferentes universidades, organizaciones y empresas. Y sus intereses principales se centran en el proceso de aprendizaje que involucra cualquier tipo de objeto considerado tecnológico. Eh, por otro lado tenemos a Cristian Bardi. Cristian es licenciado en Biología con orientación en Zoología. Hoy me tocaron las palabras difíciles, perdón si digo alguna mal. Eh, además es doctor en Ciencias Naturales, en ambos casos por la Universidad Nacional de La Plata. Eh, es ayudante diplomado en la cátedra de Histología y Embriología Animal, también en la Universidad Nacional de La Plata y además trabaja como profesor de Biología en el Bachillerato de Bellas Artes de la misma universidad, del cual nos va a estar hoy contando un poco más específicamente, y además también trabaja como profe en el Colegio Universitas. Eh, Cristian también es wikipedista amateur y fanático de la naturaleza. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por estar hoy acá, ya les damos la palabra y bueno, eh, a disfrutar el encuentro. Bueno, muchas gracias Luli y Flor por la presentación, muchas gracias a todos y a todas que están aquí presentes. Un gusto y siempre un honor participar de, de espacios de, de Wikipedia. Así que vamos a. y también de Wikimedia, ¿no? De ustedes como fundación. Así que gracias realmente por, por la presentación. Me, me toca arrancar a mí y, y luego seguirá Cristian. Así que presento pantalla. Cris, ¿querés decir algo antes de comenzar? No, bueno, me iba a presentar después cuando me tocara, pero buenas tardes a todos y también de nuevo agradecer a, a Luli y a Flor por, por la invitación y, y nada, Esperamos que, que les resulte interesante la, la experiencia que, que tuvimos y que la lleven a cabo también, así que bueno, después les voy a contar un poco qué, qué fue lo que estuvimos haciendo y, y espero que, que se replique, que, que más, eh, más profesores, más docentes puedan hacer Wikimedia eh, en sus aulas. Bien, ahí presento pantalla, esta, como decía bien Cristian, este encuentro está dividido en tres partes, una principal donde yo voy a abordar algunas nociones efectivamente de este cuadernillo que nos convoca hoy, luego tendremos una pregunta vinculante para jugar con ustedes, así que estén atentas y atentos que van a tener que participar, y luego Cristian desarrollará un caso para condensar todo lo que vemos hoy sobre el cierre, preguntas, discusión y toda la cosa linda que nos gustan de estos encuentros. Así que vamos a comenzar. Esta primera parte tiene que ver con una de las nociones centrales de, de este cuadernillo sobre la idea de la construcción del conocimiento en términos críticos colaborativos. ¿no? Entonces, uno se pregunta, y me sucede a mí desde... Luli me decía, ya hace años, y claro, recuerdo cada vez que menciono Wikipedia en las aulas, y me sucede esto, ¿no? Eh, ingresantes, estudiantes, eh, y le digo, bueno, vamos a usar Wikipedia este año y abren los ojitos, ¿no? y me miran, como, ¿Cómo que usamos Wikipedia en el aula? Miran, ¿No? Miran hacia un directivo, cuando venían las mamás, como... Eh, yo digo, bueno, ¿Y quién usa Wikipedia? Y como si fuera un pecado capital decir que usaban Wikipedia en, la, en, en las casas, y que justamente todos hemos usado Wikipedia alguna vez, todos estamos, digamos, en, en uso, ya sea como consulta, ya sea un espacio, digamos, de, de, de remisión, o incluso, bueno, si han, si han utilizado Wikipedia, como colaboradores, ¿no? Pero Wikipedia se ha instalado como uno de los grandes espacios colaborativos de la web y referencia obligada en los buscadores. Si ¿sí? uno busca algo en Google, que es el buscador dominante, y Wikipedia está siempre entre los primeros resultados, ¿no? Porque para nosotros Wikipedia efectivamente es un espacio donde no solo vamos a, a consultar, sino que también en algún punto podemos habitarla como editores y editoras. Es parte de lo que hace Wikipedia tan rico y tan tan hermoso. sí. Ya me, me reía, puse los 19 años, porque es lo que dice el cuadernillo, que se editó el año pasado, y, y Flor me decía, mira que ya el 20 cumplimos 20, así que también, feliz cumpleaños, que dentro de poquito, una semana, ya van a estar, eh, ya son más de edad, se puede decir que están entrando ya la mayoría de edad como, como plataforma, eh, pero es increíble, como cómo, cómo algo tan sencillo, y que, que se rescata en el, en, en el cuadernillo tan liviano, ¿no? Uno piensa, si uno les propone hacer un proyecto y les dicen, mira, pero este proyecto tenés que hacerlo en 300 idiomas. Y uno se arranca así, como bueno, como arranco dos, dos goles abajo este partido. Y Wikipedia efectivamente se ha ampliado, se ha actualizado, y efectivamente funciona de manera hasta liviana. Uno lo, realmente no, no genera peso para nada, eh, ni en los celulares, ni en, la, ni en las computadoras. Y, y cuando hablamos de construcción de conocimiento, podemos pensar en todo lo que ha sucedido en el contexto que nos convoca y por la razón que estamos acá mediados por pantallas, ¿no? El artículo de coronavirus en Wikipedia se creó de manera instantánea y ha tenido, miren el spoiler, ¿no? mil voluntarios con casi cinco mil artículos en más de 170 idiomas. Ese nivel de colaboración en tiempos tan instantáneos. un proyecto o sea, que no lleva más de un año y medio, y tiene toda esa capacidad, digamos, de colaboración y de proyección. Y como me refería Luli en la semana, hay toda una investigación que la Fundación estuvo ahí registrando en relación a todas las Wikipedias y cómo sí, se fue construyendo, que lo pueden ir a consultar luego, me imagino que este material les quedará a ustedes. Por eso es importante entender este panorama, es de dónde partimos cuando hablamos de, de que lo habitamos, de que se construye, y cada uno puede formar parte de este espacio. Porque si algo queda claro en esta narrativa que construye Wikipedia y Wikimedia, con sus distintos capítulos, es que ya esa idea del descubrimiento solitario está obsoleta, y hoy podemos pensar en esta idea del genio colectivo, ¿no? como siempre me, me dice mi maestro Piscitelli, ¿no? hoy hablamos de este genio colectivo, la posibilidad de crear entre todos y todas, y que efectivamente la ciencia siempre fue así. A veces uno a veces piensa, bueno, ¿qué es lo nuevo bajo el sol? Y efectivamente la posibilidad de generar este nivel de, de colaboración de forma masiva, simultánea, sin tener que encontrarnos, que obviamente la pandemia nos lo ha puesto acá en, en la cara, pero que no es que Wikipedia inventó algo nuevo, sino que puso de manifiesto, facilitó y generó la posibilidad de que eh, espacios como el hacer ciencia Efectivamente, estaba basado en la construcción colaborativa, la evaluación entre pares y pensar de esa forma. Por eso, creo que lo que rescato, de forma interesante, de cómo se convive en Wikipedia, y que el, el, el cuadernillo lo deja más que claro, y yo le hago agregado, que el consenso científico es el lifestyle, ¿no? en Wikipedia, si puedo permitirme esa palabra, como ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en Wikipedia? Y bueno, tenemos que vivir con ese consenso científico, pero guay. Porque no es una negociación y tampoco es algo unánime, ¿no? Hay que tener cuidado con que el idea del Consejo Científico es una imposición, sino que es justamente todo un trabajo que se lleva adelante entre los distintos usuarios que están presentes en Wikipedia, ¿sí? Podemos decir, como dice bien el cuadernillo que es una aceptación por la mayor parte de los y las investigadoras de una determinada disciplina sobre ciertas teorías o métodos. A eso nos referimos cuando hablamos de, científico, de consenso científico, porque lo que resulta, por ejemplo, paradigmático para el, el cambio climático ¿no? en términos del de antropoceno, el consenso está alrededor del 95% de las personas que acuerdan con la teoría. Entonces... No estamos en una totalidad, pero hay un gran porcentaje, y por eso es importante ver cómo sucede esto en Wikipedia. ¿no? Y esto nos lleva a la gran pregunta, a lo, a lo, a lo más complejo de, de, de, de nuestro tema, y que nos convoca hoy, que Cristian va a seguir desarrollando. Que tiene que ver con cómo se define el punto de vista neutral en un artículo. no Entiendo por lo que me contaban Flor y Luli la semana pasada, que fue uno de los grandes debates y no habíamos llegado a este, a este cuadernillo, y hoy solamente lo vamos a poner de vuelta en, en la mesa, pero cuando hablamos del punto de vista neutral, según el cuadernillo, según lo que propone y promueve Wikipedia, es que la construcción y la de todos los puntos de vista relevantes y documentados en una temática, eso es lo que uno se aspira ¿sí? cuando busca esto. Pero volvemos a lo mismo, esta idea del consenso científico y de esta aspiración y de buscar, no deja de ser en algún punto, ¿sí? algo que está en disputa siempre. ¿ok? Por eso, en el cuernillo, ustedes seguramente lo habrán visto cuando entran en algún artículo, sobre todo los más candentes. Eh, no sé, acá un asterisco, yo siempre me acuerdo de una compañera que trabajó en Wiki, que me, me contó que hubo como una guerra de edición, que es uno de los conceptos que aparece en el cuadernillo, sobre el choripán. No me acuerdo, Luli, capaz me puede recordar, después me lo dejan en el chat, si sí, en un momento el artículo del choripán lo... Fue tremendo los cambios que hacían, pero era así, Luli, Flor, con el Choripán sí. fue. Sí, una de las tantas fue con el Choripán y la guerra de edición. O sea, sí, la guerra de edición es el concepto que se utiliza cuando hay muchos y muchas editores y editoras intentando contribuir a un artículo, pero es tal el nivel de participación que se, digamos, que se anula la posibilidad de, de publicar el cambio. Entonces, para poder resolver esa guerra de edición, en general se habilitan otros espacios dentro de los artículos que vamos a seguir trabajando a lo largo de todos estos encuentros, como el espacio de discusión, que es otro espacio que los artículos tienen para debatir básicamente lo que se suma al artículo. Y la, la, digamos, la diferencia principalmente estaba porque en Argentina, si le decimos choripán claramente y entendemos muy bien lo que es el choripán, pero en España se le dice bocadillo de chorizo. Entonces, eh, como la Wikipedia en español es, es una Wikipedia muy amplia, donde participan muchísimas personas de habla hispana, de, de, digamos, de diferentes regiones del mundo, eh, hubo una importante guerra de edición porque el, el sector más de Argentina quería que se llame choripán, el, el artículo, y el sector más proveniente de España quería que se llame bocadillo de chorizo. Así que fue un importante conflicto generado en la Wikipedia. No, no puedo creer siempre, amo ese ejemplo, y ya hace años que me acuerdo que me lo contaron. O sea, ya, ya tiene larga data ese artículo. Entonces aparece esto que vemos en pantalla, donde cuando hay desacuerdo sobre la neutralidad en el punto de vista, y esto es súper importante dejarlo en claro, no es que hay desacuerdo entre una u otra cosa. ¿Sí? Lo que hay en desacuerdo es en si se alcanza esa neutralidad en el punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces, ese artículo se avisa, se deja ese aviso, y efectivamente, lo más importante, que es lo que nosotros siempre vamos a, a, a tratar de, de promover y de validar, son justamente las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes se cita? ¿Qué es lo más importante y lo que más se está protegiendo cuando uno piensa que obviamente Wikipedia no es primera fuente, pero, nos, es una referencia obligada, por lo menos para la mayoría que queremos investigar. Y para eso es súper importante tener en cuenta que Wikipedia tiene distintas formas de poder marcar cuando un artículo es bueno o cuando un artículo es destacado. Eso ustedes lo pueden encontrar, pueden trabajarlo con sus estudiantes. Es como para, por lo menos para mí, mi experiencia siempre es el punto de partida. Bueno, porque a la hora de pensar si Wikipedia... ¿Se puede usar? ¿No? porque Yo digo, bueno, hay todo un sistema justamente que permite categorizar y permite promover su buen uso. Entonces, cuando pensamos justamente en este consenso científico, en esta idea de pensar la vista, o el punto de vista neutral, se van a entender que hay una, una propuesta desde la misma arquitectura de, de la web del sitio, que marca cuando un artículo es destacado, un artículo es bueno, y que si miran bien con detalle, es súper interesante y esa es la, la, la, la, la posición de que uno dice, bueno, hay que evitarla hay que producirla, hay que participar, porque no son altos los porcentajes. Si uno lo, lo ve, los porcentajes son bajos. Y aún así, el número es importantísimo. ¿sí? Yo tengo acá que hay más de 1.200 artículos sobre un millón y es poco. Pero no deja de ser una buena cantidad. Traten de pensar 1.200 artículos compilados en libros. no por eso uno tiene que hacer esa búsqueda de lo analógico a lo digital. ¿Qué implicaría traspasar esos 1.200 artículos bien escritos que son importantes y con una lista de referencias generosas, si tuviéramos que pasarlo sí, a un libro? ¿Cómo haríamos para consultarlo? Pero bueno, hasta acá esta primera parte. ¿sí? Esta parte, como para introducirles. No sé cómo vienen, si hay alguna pregunta que quieran hacer, cómo nos vamos sintiendo. Si no, podemos pasar al momento de actividad y después de la palabra a Cristian. Escucho, a ver si hubo alguna pregunta, o algo que se haya, se haya acumulado ahí. Ay, Julio, ¿hay algunas Si querés, eh, si les parece, las tomamos sí. ahora un segundito, porque tienen que ver con este debate. Eh, por un lado, preguntaba Fernando, ¿Cuál es la diferencia entre objetividad y neutralidad del punto de vista? Bien, a ver. No, no sé si es algo que le, le corresponde a la Wikipedia responder, pero la objetividad tiene que ver con una, con una noción desde la ciencia, de crear sí, un objeto a estudiar, ¿no? La idea de la objetividad plantea eso, ¿no? Nosotros tenemos objetos que construimos, que estudiamos, y lo que trata de hacer es separar esa idea contra la subjetividad, ¿no? De lo que a mí me sucede con involucrado. Acá podemos igual hablar hasta hasta mañana, respecto de lo, que, de lo que es objetivo, de lo que es subjetivo, si existe la objetividad, la objetividad es una, una propuesta, uno puede decir, no, yo no estoy de acuerdo en que existe la objetividad, porque todo, digamos, es subjetivo. Hay un antropólogo muy importante, francés, que se llama Bruno Latour, que tiene un libro muy lindo, se llama Vida de Laboratorio, donde justamente pone en cuestionamiento cómo la construcción científica es también un hecho social, y eso implica un involucramiento de las personas que llevan adelante eso, ¿no? Entonces, yo no sé si son comparables objetividad con neutralidad. Por eso me interesa que justamente la idea de neutralidad tiene que ver con esta idea de plantear todos los puntos de vista. sí. Y es un aspiracional, y es parte de lo que venimos a trabajar acá. No sé si la neutralidad es más un valor o una característica. sino que tiene que ver con esta posibilidad o este método de tratar de plantear todos los puntos de vista que existen sobre un tema. No sé si eso aclara, obviamente, acá las guardianas eh, Luli y... Y Flor, me hicieron hablar en su nombre Cristian, yo creo que también es un momento para que puedas aportar Tu... Eso eh, está, vamos <risa> No, no, estaba pensando Mientras hablabas que en algún punto Esta neutralidad está eh, Planteada como una pluralidad de opiniones ¿sí? O sea, como una pluralidad de puntos de vista Donde, o sea, se trate de abarcar El abanico más amplio posible Dentro de lo que esté sustentado por bibliografía. ¿sí? o sea, Siempre hay que tener en cuenta que, que esto que decía Julio recién de que la Wikipedia es, no es una fuente primaria de información. Uno no puede volcar ahí su opinión, sino que tiene que eh, justamente eh, sustentarla con algo que ya esté publicado en cierto tipo de fuentes. Entonces se piensa en, en la neutralidad como una pluralidad, como un abanico de posibilidades donde estén abarcados todos los puntos de vista ¿Sí? Eh, posibles o sostenidos por evidencia desde otras fuentes. Buenísimo. También eso era lo que traía Lucía en su comentario, eh, como parte de las preguntas, que decía esto, neutralidad implicaría que no se privilegie ningún punto de vista por sobre otro, y de nuevo, para Wikipedia, esto también es interesante poder hacer la, la, la diferencia y la aclaración. no Podemos discutir, como decían Julio y Cristian, enteramente eh, qué es la neutralidad para nosotros, si existe o no existe, qué pasa con nuestros puntos de vista. Separamos acá digamos, la forma en la que Wikipedia considera la neutralidad para poder construir el contenido enciclopédico que leemos todos los días. Entonces, dentro de Wikipedia, esa pluralidad y esa neutralidad va a tener que ver con que estén representadas las diversas posiciones registradas sobre un tema, ¿sí? y con registradas hablamos de nuevo de lo que quería decir Cristian, ¿sí? tiene que haber fuentes que sustenten esas posiciones, digamos, no es que cada persona pone a jugar su opinión personal sobre un tema a la hora de escribir un artículo, sino que tienen que ser las fuentes registradas al respecto. Un ejemplo interesante, saliendo por ahí de la discusión de Choripán y, y Samucha de Chorizo, que también por ahí algunas compañeras comentaban que es re, es re divertido en el sentido de también ver que, digamos. La neutralidad la podemos ver desde diferentes lugares, por un lado cuando hay un tema de polémica en el cual no estamos de acuerdo, pero también cuando hay puntos de vista diferentes por la región en la que estamos presentes, por la cultura del país, por lo que implica construir una enciclopedia en un idioma que abarcan un montón de países eh, diferentes y muy diversos y con un vínculo de colonización. No nos olvidemos que en la Wikipedia en español escribe España y Latinoamérica principalmente y ahí no hay un vínculo que es igual, sino que históricamente hay una posición de desigualdad. Entonces todo eso se pone a jugar a la hora de pensar la neutralidad, pero en los temas sobre todo de, de polémica o de diferentes posiciones políticas, eh, les recomendamos, si les interesa esto, por ahí meterse en el artículo del aborto en Argentina, que es un tema que se debatió muchísimo en el país durante los diferentes momentos en los, que, en los cuales ese debate se llevó al Congreso, y ese debate se reflejó también en Wikipedia, y ese artículo de alguna manera representa lo que para Wikipedia es la pluralidad de puntos de vista. Porque están muy bien reflejadas, en este caso eran claramente dos posturas opuestas, van a ver ustedes reflejadas esas dos posturas en el artículo, con sus fundamentos y con sus posicionamientos. Dentro del artículo y también dentro del espacio de discusión, que recordemos que también eso es un espacio que tiene la mayoría de los artículos, en donde quizás van a ver por ahí la parte más candente de ese debate, que quizás en el artículo la vemos prolija, objetiva, referenciada, y quizás en el espacio de discusión, ahí pueden haber por ahí más posiciones encontradas, quizás más debate público o más debate acalorado como que podemos ver en otros en otros medios o que podemos ya tener nosotros con nuestras familias, parientes, amigos, conocidos. ¿Sí? Pero es interesante que dentro de lo que son los artículos de Wikipedia, lo que vemos a, a nivel del texto tiene que estar referenciado y tiene que respetar la pluralidad de voces cuando sobre ese tema exista. ¿Sí? No sé si eso aclara un poco más eh, lo que les... sí. Yo creo que está buena y justo, Flor, mientras vos hablabas, mientras estabas dando ejemplos, en el chat, más compañeros y compañeras estaban dando ejemplos. Y es exactamente eso. En Wikipedia, de hecho, en una de las eh, filminas anteriores que compartió Julio, estaba eh, el, la plantilla que suele aparecer, exactamente, esta plantilla que está compartiendo Julio, es una plantilla que aparece en muchos artículos de conflictos sociales en cursos, es decir, eh, conflictos sociales actuales, vigentes, en donde no hay un acuerdo, y es muy difícil llegar a esta plura, a, a poder vi, evidenciar esta pluralidad en, en relación a la documentación existente en tiempo real. digamos, ¿sí? Porque no, no dejemos, tengamos en cuenta que Wikipedia se edita en tiempo real, mientras está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces, y por mucho tiempo, muchos artículos tienen estas plantillas para avisarle a quienes están leyéndolo, que este artículo está siendo parte de un debate social, parte de un debate político, económico, eh, geopolítico, que da cuenta que en, obviamente en un artículo de Wikipedia no se va a llegar a un punto de vista neutral, eh, y que probablemente el espacio de discusión de ese artículo lo evidencia aún muchos más. Si ustedes entran al artículo que mencionaba Flor, del aborto en Argentina, van a ver que el espacio de discusión de, de ese artículo tiene índice según el debate que se dio por cada sección del artículo. Y ese es un ejercicio súper interesante de hacer para, para leer Wikipedia desde otros lugares, ya sea leyendo el artículo de Messi, que también tiene un montón de debate, y muchas veces estuvo con, plantillado por punto de vista neutral, o artículos como los que estaban mencionando acá la, la, los colegas, Malvinas, Canal de Bigel, eh, conflicto palestino-israelí, es decir, todos esos temas en Wikipedia se evidencia esta noción sobre todo, de cómo se construye la información, y qué es lo que la sustenta, para Wikipedia, ¿no? Totalmente. Es la mejor forma de retomar, ¿no? Totalmente todo lo que dicen. Incluso, ahí vi un, vi un, un comentario respecto a un hecho mega conocido, eh, de, de, del año pasado de varios de tratamiento mediático no que ahí yo trato de dividirlo en varias cosas la, puedo leerla creo que no sé si la vieron Luli o Flor que estuvo ahí en los comentarios la, la, la leo para que se los pasó Alejandro pregunta Hace poco hubo unas notas periodísticas a partir de las entradas de historia argentina en Wikipedia, su posible cooptación por parte de un punto de vista, escuela historiográfica o postura política. ¿Existe realmente pluralidad de opiniones cuando algunos usuarios pueden imponerse en la edición de algunos artículos? Mi nombre es Alejandro, soy historiador. Alejandro, muchas gracias por tu consulta. Yo creo que lo que sucede, este obviamente es mi, mi, mi opinión respecto a lo que estuve de cerca, estuve viendo todos los, los hechos y. Lo que me sucede en primera instancia respecto de, de tu palabra, o sea, lo que sucede en Wikipedia no es ajeno a lo que sucede en cualquier otro ámbito o, o, o campo de discusión. Ahí yo creo, digamos, que creo que hay que tener cuidado con a, asignarle a Wikipedia facultades extraordinarias que son las que, que no existen y que están en, en, en todos los ámbitos de, de lectura, o espacios académicos, o de construcción de conocimiento. Wikipedia lo que hace, que creo que es interesante, que sí no hace el resto, es justamente la posibilidad de que todos puedan participar. Y lo que yo veía, y esto es mi percepción, quizá después se puede, podemos discutirlo, no quiero hacer una charla de café, es que los que se quejaban son personas que no son usuarios activos. Yo no estoy tan de acuerdo con que no los dejan entrar, o no dejan participar, al contrario, hay varios espacios, justamente, y se habilita, se pide, y yo creo que lo que efectivamente había que hacer era sentarse a seguir editando. Creo que, obviamente, no, no soy historiador, y las corrientes historiográficas tienen Sí, su, sus puntos de, de desacuerdo, y el tema es, ¿qué sucede cuando entro a un lugar, llego no por primera vez, y veo algo construido? Digo, ah, no, pero ¿por qué está construido así? Bueno, alguien llegó primero y construyó ese artículo, lo escribió y dejó fuentes. Lo que hay que hacer ahí es seguir construyendo sobre ese lugar, ponerse a discutir. Creo, creo que ahí hubo algo más de relevamiento, digamos, de representación de lo que se supone que debe hacer respecto a lo que es. Eh, y se los digo yo que me han bajado artículos a mí, y yo las quiero y las adoro, y me han bajado artículos porque decían, no, Julio, vos no puedes hablar del lugar donde estás trabajando. Yo quería construir la biografía de, de uno de los, de, de los fundadores de la escuela donde yo trabajé muchos años, y me trabajaban, y yo le decía, pero, pero no, no podés, me dice, tiene que ser alguien de afuera, tienes que buscar fuentes, no tenía suficientes fuentes para hacerlo, y tuve que ponerme a reconstruir desde otro lugar. Y claramente ahí es donde está creo, la, la, la discusión. No sé si hay una posibilidad de cooptar, Sí, creo que justamente es parte del funcionamiento interno que tiene esta plataforma, que, bueno, lo verán cuando hablan de discusión, cómo se suceden esas mecánicas internas. Pero creo que hubo ahí algo más, digamos, extra de lo que se suponía que debía hacer, de lo que realmente es. Como un desconocimiento de la plataforma, creo, entiendo. Información o conocimiento, no sé, para... Cristian, la tiro vos esa. Yo, yo, me, Perdón, yo, yo no, no respondí... No, ¿Preguntaron si información o conocimiento? Que, esa es la pregunta. De, supongo que tenía M4. que ver cuando... Quizás hablábamos de los temas más de actualidad, supongo, ¿no? Eh, digamos, vinculado, por ejemplo, a no sé, lo que nombrábamos recién de conflictos actuales en curso, como puede ser lo que está sucediendo eh, en estos días, en la Franja de Gaza y cómo bueno, eso se va sucediendo con información, con conocimiento, digamos. Quizás ahí, ahí hay que diferenciar por ahí los artículos que son sobre hechos sociales en curso, como decía Luli antes, y qué pasa con un artículo que ya tiene un tiempo hacia atrás de, de poder analizarlo. Muchas veces los artículos de hechos sociales en curso, como fue en, en el sentido del aborto en Argentina, vuelvo a eso porque es un, un artículo súper interesante para poder trabajar, durante, sobre todo durante el 2018, el artículo tuvo un banner en donde se explicaba que estaba todo el tiempo cambiando la información, y en ese sentido quizás en esos casos es información mucho más vinculada a lo que quizás podemos pensar como información periodística, porque el hecho se va sucediendo, y quizás una vez que el tiempo pasa y podemos alejarnos un poco del momento exacto en el que el hecho está sucediendo, eso se puede construir más desde un análisis que podemos considerar más conocimiento en el sentido del conocimiento científico o del conocimiento historiográfico. ¿Sí? Sí. Como para ponerlo en, en ese detalle. Igual, está. por ahí, no, nada, volver a, a esto de que, o sea, cuando uno edita Wikipedia, digamos, no está generando el conocimiento. O sea, el, el conocimiento se generó, ¿sí? En otro lado. Wikipedia es una fuente de información, es una fuente de divulgación de esa información, ¿sí? No es una fuente de producción de conocimiento. Yo no puedo llevar a cabo una experiencia científica y publicarla en Wikipedia para que otros lo vean. Yo tengo que publicar... Mi, eh, mi generación del conocimiento por otra vía, y luego alguien lo toma y pone esa información en Wikipedia. ¿Sí? O sea, me parece que, que tiene que quedar claro esto de que no se está generando el conocimiento en Wikipedia, sino que Wikipedia es una enciclopedia que pone ese conocimiento generado en otro ámbito al alcance de toda la comunidad. O sea, donde un montón de personas están colaborando para generar ese conocimiento de una forma en la que pueda acceder todo el mundo, y donde traten de quedar plasmados todos esos puntos de vista sobre ese conocimiento que se está generando en otro ámbito. Incluso ahí lo estamos viendo, eh, es una locura la cantidad de, de, de entradas que tiene internas, y, y y aún así este artículo no está como ni bueno ni destacado. Que Eso también es algo que quería sumar a lo que decía Alejandro. Ese texto capaz... También es asignarlo a, a un artículo. Que capaz todavía ni siquiera tiene la categoría de bueno destacado, o algo, ni siquiera eso. Sea, entonces, a veces no, no está bueno extrapolar. Miren la cantidad de referencias. Ni, ni, ni en un paper tenemos 250 puntos de referencia, de artículos o de bibliografía y enlaces. Y sí, por ejemplo, también lo interesante de esto que mencionamos al principio, ¿no? de Wikipedia, que está en diversos idiomas, y que la misma información obviamente se construye de distintas formas y fíjense que la de la que está en inglés o de la en argentina tiene todavía ven que acá tiene por ejemplo estas marcas todavía hay puntos a resolver no es sí no es un artículo del cual habría que fiarnos a priori tiene información import importante sí pero hay que seguir trabajando trabajándolo que creo que eso es eso es construirlo trabajarlo eh, no queda otra opción más que, más que esa, de seguir eh, insistiendo en esto. Por eso creo que está bueno que ahora pasemos quizá a la pregunta vinculante, así damos tiempo, porque está bueno como venimos, y creo que vamos a ir debatiendo. Vamos a la pregunta vinculante, ¿no? Sobre neutralidad y consenso científico. Ahora sí, vamos acá, les damos la posibilidad de, de decir lo que quieran. Vamos a usar Mentimeter, sí vamos a usar esta, esta linda herramienta de, de colaboración, ahí les dejamos en el en el chat, el link para que ya se los paso. Ahí está. Van a entrar ese link, ¿sí? Y nos van a contestar estas tres preguntas y vamos a ir viendo en vivo, ¿sí? Sus respuestas. Primero para ver cómo funciona la herramienta, les vamos a preguntar si consideran a Wikipedia neutral, si sí, no, no sé. Y luego vamos a ver esto. Vamos a registrar y vamos a tratar de proponer. Primero en el registro, perdón, en, el, en la promoción. ¿Qué actividades o situaciones podemos promover para generar digamos, este consenso científico como lifestyle en nuestras aulas? Pensemos qué situaciones, qué actividades podemos lograr. Y la tercera pregunta es, ¿Qué situaciones en el aula nos permiten resguardar la neutralidad? ¿no? Como lo hablamos recién. Vamos a jugar un poquito con eso. Vayan abriendo Menti. ¿sí? Yo lo voy a proyectar acá. ¿sí? Y vamos a ver eso. Vamos a arrancar con la primera pregunta. Hasta que yo no pase el slide, ustedes no pueden contestar la que sigue. Muy bien. 21 personas que consideran Wikipedia neutral, 2 que dicen que no, 6 que están indecisas, sigue sumando, se sigue votando. Somos casi 103. Vamos a tener... Consenso científico, ¿no? Lleguemos a un porcentaje importante, porque si no cierro acá y digo, listo, Wikipedia neutral y todos felices, y nos vamos a casa a tomar. Miren, me pusieron unas facturas, estoy fascinado. Así que voy a comer una, con el permiso de ustedes. van votando. Mi vieja me mata, si yo esté me ve así comiendo mientras hablo. Julio, yo que te crié también. Pero me quieren por esto, ya lo sé. Bien, muchos indecisos. Yo me imaginaba que iba a haber más indecisos que personas a, a, a favor. Decir, no, a favor no, que entienden que Wikipedia es neutral. Pero bien, ahí va, ahí va moviéndose. 43 so, que sí. Sos bueno convenciendo. Están... Sos bueno convenciendo, por eso. Eh, bueno. Es lo que me dijo una vuelta en la escuela. No, no vale que vos vendas esta orientación porque los pibes compran. Digo, bueno, hago lo que puedo. 44 que creen que el IP es neutral, 10 que dicen que no, 15 indecisos, 70, estamos bien. Yo creo que 70 es un buen número. Nos quedan 30 y pico. Creo que estamos bien. Acá, Ignacio, la... Ignacio sí. que, no, que estaba votando por el chat, dice opción 1. O sea que te subo un 45. Bien, Ignacio. Eh, vamos ahora, que ya más o menos saben cómo funciona Mentimeter, que también nos venía bien para, para seguir con esta situación. Vamos a la siguiente pregunta. A ver si me deja esto pasar. Eh, no me deja pasar. A ver, vamos para atrás. Este ven como yo les digo siempre. herrero cuchillo de palo. Acá está. Presente. Eso. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver... Ahí está. Ahora sí les debería cambiar... En sus pantallas debería aparecer un cartel arriba que dice: el presentador cambió el slide, vayan a ese slide, y ahora tienen la posibilidad, tienen 250 caracteres, un tweet. ¿no? ¿Qué situaciones en el aula nos permiten resguardar la neutralidad? No Identifiquemos. Ahora vamos a tratar de generar un registro. ¿sí? Pueden poner la, su, su tweet y van a ir apareciendo. Eh, Ahí está, qué hermoso grupo. La verdad, un grupo de 100 personas que responden al toque roque, la verdad. Me encanta esto, me encantan los espacios. Gracias, Luis y Flor, siempre por, por, por contactarnos con buenas personas. Bien, validación de fuentes es lo primero que sale. ¿Qué más? A ver, vamos contestando. Bien, está. ahora va a arrancar la catarata. Pluralidad, análisis de autoridad y autoría. Discusiones grupales en las que se propongan opiniones solamente fundamentadas y evitando las especulaciones. Buenísimo. Escuchar todas las voces. Comparar puntos de vista. Aplicar estrategias de debate. Diversidad. Debate sobre un tema que esté en agenda, buenísimo, porque justamente Wikipedia tiene esa, esa característica, ¿no? Es una, una enciclopedia viva, que efectivamente sucede algo, ¡pum! Ya está el primer artículo armado y empezar a construirlo. Eh, criterio en las lecturas, diversidad, variedad de fuentes, criterios de búsqueda, asegurar la participación de todas las voces, validación de fuentes, fuentes confiables, siempre, ¿no? Efectivamente, la fuente es lo más importante. También contrastarlas, tener la posibilidad de contrastar las fuentes. Algo que yo siempre digo a mis estudiantes, que lo hacen poco, es lo siguiente. Cuando vayan a ver un artículo en Wikipedia, y van a las referencias, hagan clic, les digo. Vayan a hacer clic en las referencias, a ver qué sucede. Nos hemos encontrado, más de una vez, editando más las referencias que el artículo en sí. Porque ese es el, el, el link está viejo, obsoleto, o se rompió. Y hay que volver a activarlo. Y eso es súper importante. Es la parte que menos bolilla se le da. Y es como, efectivamente, la base sobre lo que se sustenta. Debate, buscar varias fuentes, presentar diferentes perspectivas, recopilar fuentes, citas, ¿sí? probar de posturas, debates de agenda, escucha y comparación. Bueno, estamos bastante en sintonía. ¿sí? Versión de... Acá alguien valida puentes, que no está mal. Hoy, justo a la mañana de una charla de... donde recuperé Edith Lidwin, donde justamente habla de puentes y cómo uno tiene que tender esos puentes, y más allá de que puede ser que haya que decir, Fuentes, me viene el furcio genial para justamente nosotros, como docentes, guiamos a estos estudiantes, tenemos que darle la posibilidad de que puedan recorrer estos caminos. No es fácil trabajar con un estudiante en secundaria, justamente con un material, sobre todo, pensamos el punto de partida, Wikipedia pensado como un espacio donde no tiene una validación. no Es sacrilegio entrar a Wikipedia para usarlo, en, un, en una tarea. Al contrario, Wikipedia tiene que ser un espacio, un puente para otros lugares. Pensar en Wikipedia como un espacio justamente para poder usarlo de la mejor manera posible. Si no, termina en el rincón del vago. Esto es lo otro que sigue, ¿no? Entonces es importante, bueno quedémonos en Wikipedia, laburémoslo bien, y usemos las fuentes. Fuentes, fuentes, espectacular esto. Yo sea de autores, creo que venimos bien. No sé si en el chat me están matando o algo, porque veo que caen mensajes en el chat. Venimos bien, perfecto. Hay alguien que haya sumado algo más desde no, el. No, solo Julio voy a compartir tu, tweet, tu Twitter, porque lo están pidiendo. No, quieren, quieren contactarte. Va, así, comiendo, así comiendo Medialunas en vivo, generás pasión de, Luce multitudes. de frambuesa, Una locura. <risa> bien, fuente, contaste fuentes, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, que lo importante viene con... Yo tiro fumos artificiales, pero acá Cristian y Semen. Así que ahora vamos a ir con Cristian en breve. Eh, bueno, ¿cómo puedo pasar? Dale, déjame pasar, pido me por favor. Está, muy bien. Entonces vamos ahora, más o menos registramos, y estamos todos claros, todas, todos entendemos de qué pensamos cuando queremos resguardar. Ahora la pregunta es al revés. ¿Cómo promovemos el concienso científico como la excel en nuestras aulas? ¿Qué podemos hacer? Esto después lo vamos a descargar, yo se los voy a mandar a Luli y a Flor, para que ustedes también lo puedan traer como material, se guarden todo esto, va a quedar un PDF hermoso, colaborativo, no había manera, ¿no? En este encuentro, si no nos podíamos a producir conocimiento entre nosotros también, no, no no tenía sentido esta reunión. Así que esto después ustedes lo van a poder tener, van a poder acceder. Eh, ¿Qué actividades situaciones? A ver, ya pueden ir ahí a empezar a comentar. Otro tweet también, 250. Ok. Voy a hacer malo, no me tiren genéricos. Vayan con algo, un ejercicio, algo bien plano, bien, bien claro. Me, van con de trabajo colaborativo, pero ¿cómo? ¿Qué sería un trabajo colaborativo? quiero que seamos bien específicos. Aprovecho que salió justo como primero, nos viene genial como, como puntapié. Eso, ahí me gusta mucho más. Vamos bien al, al hueso, ¿no? Hago una actividad concreta. Exponer conclusiones y poder apoyar un punto de vista a otro, votar. Clave. Ojo, igual, porque esto tiene que ver también con lo que hablamos en el punto anterior. Ojo que no todo es votable. A veces es importante recordar que hay cosas que no son discutibles. Porque, de vuelta, no es un tema de negociación. Acuérdense, cuando hablamos del punto de vista notar, no tiene que ver con la negociación. Tiene que ver, justamente, con las fuentes que uno construye y lo que plantea. Pero no está mal. Está bueno votar también. ¿eh? No, no, no lo invalido. Trabajo de dinámica cotidiana. En serio, criterio de relevancia de un dato. Excelente. Bien. Cuando un dato de una historia es relevante? Promover debates en el aula estén sustentados por fuentes. Genial. Simulaciones como hacen la ONU. Sí, buenísimo. Uy, se me mueve solo esto. Buenísimo. Poster de infografías. Debates cronometrados. Trabajo de investigación sobre problemáticas. Heteroevaluación. Tengo esto, lo voy, a, lo voy a buscar después. Elaborar... Es más, quien haya puesto heteroevaluación, yo no lo conozco, capaz Cristian, Luli o Flor me lo pueden subsanar, sino al chat. Quien puso heteroevaluación, una definición un poco más... Más completa. Utilizar herramientas tecnológicas colaborativas es un buen ejercicio. Fuentes con, trabajar con las fuentes de los... Voy a, voy a pausar. El, eh, está. Esto está listo. Si sí lo puedo morir yo. Realizar debates con nuestros alumnos en base a fuentes. Eso, es un un estudio, María Rosa dice sí. que no está podiendo usar la aplicación, pero propone un debate entre diferentes posturas políticas con respecto a algún problema. Por ejemplo, unitarios y federales. Me encanta. Me encanta, sí, totalmente. Ve, veo que hay justamente promover el debate, promover la propuesta de, de, de generar intercambios siempre es fructífero y creo que es lo más importante. Bien, juego de roles, utilizando distintas fuentes de apoyo, buenísimo. No es solo personificar, sino también entender qué decisiones se podían tomar con lo que uno, con lo que uno tenía. Eh, utilizar Drive con trabajo colaborativo, buenísimo. Crear simulaciones en CITEP, usina, bien. Perfecto. Acá hay otra persona más que a, a, aporta los juegos de roles. Debates cronometrados. Buenísimo. El tema del tiempo, los estudiantes es clave, ¿no? ¿Cuánto, podemos, cu ¿Cuánto puedes decir en un tiempo determinado? Y no que se extiendan, sino que sean concretos. ¿Qué es lo que a veces sucede? Tenemos un rato para, para explicar y no mucho más que eso. Relevancia. Distinguir ejes de discusión. Bueno, creo que en algún punto estamos ¿sí? de acuerdo también en todas las posibilidades que nos ofrece la idea del consenso científico. Así que con esto ¿sí? cierro esta primera parte vinculante y ahora vamos a dar paso a Cristian que va a presentar el pantalla con lo que sigue, que es un desarrollo de caso. Así que Cristian, dejo de compartir. Te doy la palabra a ti. Bien, miren que también nos complementamos con Julio, aunque esta es la primera vez que trabajamos juntos que se come la media medialuna, yo me traje el mate, así que juntos estamos haciendo la merienda perfecta. ¿Sí? Eh, bien. Un poco me viene al pelo esto que, que presentaba Julio recién porque se olvidaron todos de algo. ¿De qué se olvidaron de poner en, ese, en esa pregunta? ¿Alguien sabe lo que se olvidaron como herramienta para trabajar el lifestyle científico en el aula? De la de wiki, de, exactamente, la sí, o sea, se olvidaron de poner Wikipedia, y justamente un poco es, eh, nuestra idea de la charla de hoy es proponerle eso, o sea, proponer el uso de Wikipedia en el aula para generar este trabajo colaborativo, este trabajo con una mirada científica, argumentativa, ¿sí? y un poco contarles entonces mi idea ahora, cómo podemos hacer eso. Y más que cómo podemos hacer eso, fue cómo me salió a mí eh, el año pasado con la ayuda de las chicas, y eh, transmitirles esa experiencia, para, y mis errores, y mis aciertos, para que lo podamos poner en juego, y la próxima vez que hagamos esta pregunta en otro curso, o sea, puedan poner Wikipedia como una de esas formas, ¿sí? y que salga en ese metímetro. Ok, bien. ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve bien ahí? Sí, Cris, se ve bien, está cargando. Perfecto. Bien, bueno, le puse eh, a esta parte de la presentación, sí, porque no tenía mucho eh, eh, ánimo creativo en ese momento, Wikipedia, la naturaleza y la aula, ¿sí? o sea, las tres cosas que pusimos en juego eh, en esta experiencia al momento de, de llevarla a cabo. Bien, un poco eh, cómo surgió esta experiencia, bueno... Así como decía Julio que sus alumnos abren los ojitos, yo fui uno de esos que abrió los ojitos cuando desde el Museo de la Plata me convocaban en un taller de edición de Wikipedia. O sea, llamaban a científicos que estaban trabajando en distintos temas a trabajar en Wikipedia. Yo dije, ¿what? ¿De qué está hablando esta gente? O sea, eh, bueno, y fui a ese, a ese taller de edición, o sea, con más dudas que certezas, y me volví con muchas ideas. O sea, ahí conocí a las chicas, conocí el proyecto Wikimedia, ¿sí? nos citaron a los científicos porque ellos notaban que había una carencia importante en temas de ciencias duras, en temas que tienen que ver con las ciencias naturales, ¿sí? en la Wikipedia, que faltaba mucho trabajo ahí, estaban convocando a los científicos a que participáramos activamente en la edición de, de esos artículos. Bien, a partir de ese pequeño taller, o sea, hubo una sinapsis neuronal, les juro que no ocurre en cada mucho tiempo, pero bueno, en ese momento sucedió, sí, y tuve una idea. ¿Cuál era mi idea? O sea, a mí les dije, me gusta ahora wikipedista amateur, porque no hace muchos años que estoy en este mundo de Wikipedia, así que gracias por la confianza, chicas, de nuevo, ¿sí? sino que desde el 2018 que empecé a eh, trabajar directamente con, con esta herramienta. Pero sí sabía bastante de biología, o sea, como habrán visto en mi, en mi infografía, o sea, eh, me, me dediqué mucho al estudio científico dentro de la biología. Y un tema que venía eh, trabajando ya con los alumnos en el aula, del cual habíamos llevado investigadores del museo para trabajar, y todo tenía que ver con generar conciencia con las especies exóticas invasoras. ¿sí? O sea, me eh, llamaba mucho la atención el hecho de que el segundo eh, causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial eran las especies exóticas invasoras, y la gran mayoría de mis alumnos jamás habían oído hablar de ellas. O sea, cómo podía ser de que, ante un problema tan grave, o sea, no estuviese en la agenda pública. Y entonces, otro de, de mis proyectos, digamos, desde el ámbito de la biología, era trabajar con la alfabetización científica, Si ¿sí? eso que siempre ponemos todos en nuestro plan de trabajo para eh, las ciencias naturales, de promover la alfabetización científica, bueno, tenía esas dos ideas. Y Wikipedia me vino a dar, digamos, una herramienta para llevar a cabo eso, y me me proveía la posibilidad de hacer trabajo colaborativo, sí, o sea, de trabajar con los chicos de, de forma colaborativa, y el hecho este de que, al ser una fuente secundaria de información, o sea, han necesitado una argumentación basada en datos. O sea, ellos no iban a poder trabajar con su mera opinión, sino que necesitaban realizar una investigación previa para sustentar ese trabajo. sí, Así que, listo, hizo sinapsis, esa única neurona que estaba trabajando en ese momento, dije, es la onda. Les escribo a las chicas O sea eh, Me contestan Otro milagro O sea Dije bueno O sea deben estar tapadas de trabajo Yo lo vengo con esta locura De llevar Wikipedia A un colegio Digo no Va a pasar un año Para que me responda Me respondieron enseguida Y bueno Nos pusimos a trabajar ¿Sí? Diseñamos un plan Que era Bueno Vamos a ir al aula Vamos a hacer talleres de edición Vamos a trabajar con los chicos Vamos a estar haciendo todo Todo muy planeado Les aseguro Que era un plan genial Y de pronto eh, Caramba ¿Sí? O sea eh, nuestro plan se vio como el plan de todas las personas, o sea... Eh, cortado por una pandemia. ¿sí? O sea, eh, apareció la pandemia en el medio, llega el coronavirus... Cambia el aula. Dejamos de tener un aula presencial y pasamos a tener un aula virtual. Empezamos a tener una educación mediada por los dispositivos tecnológicos. Y ya nuestro plan que habíamos diseñado en un, su primer momento... Eh, no estaría funcionando, no se estaría adaptando al nuevo contexto. Entonces... ¿qué hacemos? Y lo que siempre se hace cuando no llegan las buenas noticias, no esperamos al segundo semestre, o sea, lo que decidimos hacer fue patear la intervención para después. O sea, nos hicimos esa pregunta, dijimos, nos juntamos, hablamos del contexto, eran los primeros 15 días de cuarentena, todos pensábamos que al día 16 volvíamos al aula, todo terminado, el coronavirus nunca llegaba a la Argentina y éramos todos felices y seguíamos con nuestro plan inicial. Imagino que sabrá lo que sucedió en ese segundo semestre, ¿no? Bueno, seguimos con la cuarentena, seguimos con la educación mediada por tecnologías, seguíamos con que nuestro plan eh, no cuadraba digamos, con el contexto actual. Y teníamos dos opciones, esperábamos al 2021, o lo hacíamos igual. ¿sí? Y bueno, somos corajudos e inconscientes y decidimos largarnos a hacerlo de igual manera. ¿sí? Entonces decidimos hacerlo igual. ¿Sí? Nos pusimos a trabajar, ahí es uno de los talleres de, de edición que hicimos, mediados por estas computadoras a través de esta plataforma misma, ¿sí? o sea, armábamos reuniones de Zoom y empezamos a trabajar en esta idea de unir este conocimiento que había sobre, o este problema que había sobre las especies exóticas invasoras con Wikipedia, ¿sí? y descubrimos algo interesantísimo. Wikipedia no tenía prácticamente información en castellano sobre esta temática. O sea, eso que pasaba con mis alumnos, pasaba con la Wikipedia. Nos dimos cuenta de que en los artículos no mencionaba ¿sí? la problemática de esas especies como eh, especies invasoras. Entonces, eso nos dio una buena herramienta, una buena idea para lograr y además un buen propósito, porque ¿qué dijimos? ¿Cuál es la fuente a la cual va toda la gente de inmediato y que decía Julio cuando tiene una duda? ¿Qué era lo primero que le iba a aparecer en el buscador de Google? Le iba a aparecer la página de Wikipedia. Si no era la primera, iba a ser la segunda o la tercera. ¿sí? Y efectivamente como las otras dos probablemente no las conociera, iba a ir directo a la de Wikipedia. Y entonces, nos daba la herramienta de poder hacer un cambio. O sea, de realmente llegar a muchísimos, potencialmente a muchísimos lectores que se enteraran de este problema. ¿sí? O sea, del problema real que ocurría con las especies exóticas y manzanas. Y nos pusimos a lograr con ese objetivo, o sea, con... Eh, agregar a este, a este entorno, o sea, este problema para que llegue a la gente. O sea, no podíamos llegar a los medios, no iba a haber forma de que nos entrevisten en TN con esta cosa, así que dijimos, bueno, vamos por el lado de la virtualidad, ¿sí? vamos por el lado de lo colaborativo, vamos por el lado de dónde podemos hacer que esto empiece a sonar. Y entonces nos pusimos a trabajar, y encontramos que había un listado de especies exóticas introducidas en Argentina, donde había una nomenclatura de 220 especies que se consideran invasoras o potencialmente invasoras y que están en nuestro territorio. Empezamos a ver ese listado, y los chicos obviamente conocían 3, 4, 5, y había muchas a las cuales le tenían incluso mucho cariño y ni tenían idea del daño que estaban ocasionando. Entonces, con ese listado, les dimos ese listado, y les dijimos que elijan ellos la especie que les interesaba trabajar, y empezamos a armar equipos de investigación. ¿Qué hicimos? Bueno... Los mandamos a investigar sobre esa especie elegida, armamos los equipos, eligieron ellos una de esas especies del listado y se pusieron a investigar. ¿Qué investigaban? Bueno, la idea era que íbamos a poner este tema de las exóticas invasoras ¿sí? y del daño que ocasionaban y el problema que estaban generando, entonces, nos pusimos a investigar sobre su biología, sobre su distribución actual como invasora y su distribución de origen la problemática ambiental que causaba, muy importante, si había daño económico, qué medidas de control se estaban llevando a cabo para eh, solucionar ese daño, ese problema, o para detener la expansión de esa especie. Y una vez que tuvimos eso armado, que lo hicimos de forma colaborativa, armamos drives con cada uno de los temas, los equipos fueron buscando bibliografía, iban armando y subiendo ahí todo lo que, lo que iban encontrando sobre esas especies, los profes les íbamos poniendo ahí... Eh, le mando un saludo a, a Pablo, que es mi coequiper en biología en, en el espacio optativo, y que siempre yo traigo con una de estas ideas, primero me dice que sí, después me dice que tenemos que hacer, y bueno, siempre me acompañan estas locuras, y nos pusimos a ponerle bibliografía, nos poníamos a investigar como locos nosotros también, por fuera, a averiguar cuál era el estado de conservación en su lugar, acá, qué daño se estaba haciendo, si había eh, medidas gubernamentales para su control, hicimos una investigación exhaustiva, o sea, eso... Ya se los aclaro, les va a llevar un trabajo a acompañar a los chicos, porque cuando ellos agarran en vivo, o sea, hay que agarrarlos, o sea, empiezan a buscar, a leer, y es impresionante todo lo que uno tiene que leer para acompañarlos, y empezamos a acompañarlos y ayudarlos y a darles más fuentes bibliográficas. A decirle esto sí, esto no, acá sí, acá no. Una vez que teníamos eso armado, nos volvimos a contactar con, con las chicas y armamos los talleres de edición. Sí, nos dieron.. Eh, ...lo que vendría a ser todas las charlas técnicas... ...de cómo se construye Wikipedia... ...cómo tenemos que editar... ...qué pasa con la comunidad... ...cómo hacemos nuestros usuarios, nuestros perfiles... ...los chicos generaron eh, sus perfiles... ...analizamos esos artículos de Wikipedia... ...y volvimos a hacer instancias como estas... ...en las que directamente online... ...y con el asesoramiento de, de las chicas... ...íbamos editando, trabajando los artículos... ...habíamos uno a uno los artículos... ...los talleres de edición... ...e íbamos haciendo los cambios en vivo... ¿Sí? a través de, eh, de, un, de encuentros sincrónicos de edición. Aquello que hubiésemos hecho en, en maratones de Wikipedia o en talleres de Wikipedia, o sea, no lo podíamos reunir a tomar mate y comer factura, así que lo hacíamos como estamos haciendo ahora, mediante tecnología. ¿sí? Nos uníamos virtualmente a hacer talleres de edición. Bien, no sé si hasta acá vengo claro, vengo hablando muy rápido, si ¿sí? hay alguna duda. No, Rey y Cris están compartiendo en el chat... Eh, que es muy genial tu trabajo, que sí, compartimos. Y también Marcela nos, nos, nos pasó información sobre la experiencia de una colega de Evelyn, eh, Heidel, que ella está trabajando específicamente sobre temáticas vinculadas a cambio climático en Wikipedia y está llevando adelante una serie de, de talleres a nivel regional. Así que todas estas experiencias suman un montón. Le agrego también a Cristian, como para dejarlo respirar un ratito... Así eh, me tomo eh, mate yo. Tal, tal cual, tomo un mate, eh, <risas> energía. Eh, que tanto Flor como yo no venimos del campo de las ciencias naturales. Eh, Flor es de antropología y yo soy de historia, soy profesora de historia. Así que también para nosotras era todo un mundo nuevo y en general nos pasa todo el tiempo con docentes que acompañamos, porque acompañamos docentes de nuestras áreas pero también acompañamos docentes que vienen de otras áreas, de otras disciplinas, y es súper interesante el, el trabajo que hacemos en conjunto para poder identificar con ellos y con ellas eh, las brechas de contenido que hay en la Wikipedia, y cómo acompañar también en la metodología de trabajo. Así que, con más razón, eh, super, es súper necesario estos, estos encuentros para saber cómo funciona, porque en general ninguna de las partes... Tiene el todo, digamos, las vamos a construyendo conjuntamente, así que te aporto esto, Cris, para, para, su, para sumar a lo que fue el proceso, porque para mí fue <risa> un aprendizaje. Bien, ¿cuál fue el producto de este, de este trabajo? Bueno, logramos editar eh, en mayor o menor medida seis artículos, sí, o sea, generamos seis grupos de trabajo y eh, logramos editar seis artículos de la Wikipedia que habíamos notado que le faltaba ya de antemano toda esta información entonces como verán ahora si ingresan al artículo de Neovisión ¿sí? van a encontrar que está la problemática como invasión biológica Esa, ese, ese apartado directamente no existía o sea estaba toda la biología del animal su distribución estaba todo pero nadie eh, informado sobre que poder tener este animal de mascota podía terminar siendo una invasión biológica en otro país ¿Sí? entonces entonces eh, nada, Nos pusimos a, a trabajar sobre esto ¿sí? Hicimos con seis especies Logramos intervenir Y nos fuimos poniendo como Distintas, distintas cosas ¿sí? Estaban las distribuciones naturales de, de las especies, investigamos todo lo que era Dónde estaba ahora Esa especie, incorporamos la sección de distribución Como introducida ¿sí? Dónde está presente esa, esa especie Empezamos a ver si en esos lugares Donde estaba distribuido, estaba actuando como una especie de plaga invasora, y entonces informamos sobre todo eso, y particularmente nos centramos, hicimos el agregado para Argentina. ¿sí? Nos, nos fuimos a nuestro caso, a nuestro país, y ver qué estaba pasando con esas especies en nuestro territorio. ¿sí? Entonces eh, fuimos ordenando eh, esa información y fuimos agregando ese punto de vista eh, en esta pluralidad, digamos que, que hablábamos desde un principio, de tratar de incorporar toda la evidencia, todos los puntos de vista, todas las miradas, le incorporamos la nuestra, la de las invasiones biológicas y la presencia de esas especies en otros países donde no debería estar naturalmente. Otro ejemplo, nomás, solo como para, para mostrar, sí, es el del de, artículo de la Casia Negra. O sea, terminamos editando seis artículos. Le dije el del bisón, el de la Casia, que son estos que están acá, el de la carpa, el de un caracol gigante africano, eh, el chancho jabalí. Y de quién me estoy olvidando y uno más que ahora no me venía a la mente en el medio de la charla sí pero eran seis artículos y entonces tratamos de seguir eh, la misma idea editorial sí o sea pusimos en todos eh, su distribución como introducida los países donde estaba cómo actuaba la invasión biológica y el caso argentino sí y lo que he visto que incluso después de que nosotros editamos otros wikipedistas en otros lugares empezaron a poner los casos de invasiones en otros países o sea que empezó a tener eh, su movimiento, el hecho de que encontraran que era una especie invasora los ha llevado a preguntarse qué ha pasado en sus países y hay gente que está editando agregando los casos o las problemáticas de invasión biológica en otros países. Así que esperemos que en los, en los años venideros encontremos en Argentina y en todos los lugares donde está esa especie eh, como exótica que está generando un daño ecológico, que se alerte a través de la Wikipedia que llega a, a tantos usuarios sobre esta problemática para que desde ahí exijamos a los gobernantes de turno, porque por lo general, si no parte de las bases, digamos, con estas cosas, o están generando un daño económico, se hacen los desentendidos. Y por eso es también que eh, nos llega, digamos, y cuando uno le pregunta sobre esta problemática a los alumnos, tampoco están al tanto. Bien, tips y cosas que aprendimos en, en esta experiencia. Eh, mi primera recomendación es háganlo. O sea... Eh, a, empiecen a pensar en el proyecto, o sea, lo siento por las chicas, los vamos a llenar de mail, yo ya las tengo comprometidas para este año de nuevo, eh, pero háganlo, ¿sí? O sea, es una... No solo es una linda experiencia, es algo novedoso, es algo que les llama la atención a los chicos, y es algo que, por lo que vemos, o sea, del resultado de, de estas ediciones, o sea, puede llegar a causar sus frutos eh, en el futuro, y puede llegar a tener su impacto real, digamos, o sea, de que la gente realmente por ejemplo, en este, en este tema se entere de que hay un problema con esto, y llegue a un público general y se ponga dentro de la gente. Puede que el artículo que editen, o sea, no tenga esa, esa idea, o, o sea con otra, o divulguen cultura, o lo que sea, no importa, o sea, pero... Pueden llegar a un público muchísimo más amplio, pueden salir del aula con la producción de los chicos, o sea, y llevarlo a, a la comunidad, directamente. O sea, sería como hacer una extensión, una divulgación científica, pero colaborativamente con los chicos. Así que, mi consejo es, hágalo. Ese es el uno. El dos, es siempre eh, trabajar fuera de Wikipedia. Y luego en esa. ¿sí? O sea, siempre tiene que haber un trabajo previo con los chicos, en otro ámbito. Nosotros usamos el Google Drive, por una cuestión de que podíamos editar eh, conjuntamente, colaborativamente, en tiempo real todos. ¿sí? Pueden hacerlo desde cualquier eh, otro dispositivo, incluso si en algún momento volvemos a, a la presencialidad, se puede hacer trabajando en el aula, sí, pero siempre tiene que haber un trabajo previo. Porque el momento de la edición lleva su tiempo, uno cree que edita rápidamente y no es así, tiene que ir haciendo cambios chicos de a poco, lleva su tiempo, entonces, cuanto más digerido esté todo antes del momento de la edición, mejor. Entonces, esa sería mi segunda recomendación. Mucho trabajo de investigación, de producción, de realización de trabajo colaborativo con los chicos, antes de entrar al mundo de la edición de la Wikipedia. Esta es un, una cuestión que bueno que hablábamos con las chicas, cuando empezamos a ver eh, los artículos que íbamos a editar, nos encontrábamos con que tenían distintos subtítulos, distintos tipos de, de información, que las bajadas estaban de una forma, que la biología a veces incorporaba la distribución, en otros estaba separado. ¿sí? Esto, obviamente, como hay muchas personas diferentes trabajando sobre esta Wikipedia en vivo, a veces... En estos temas particulares no hay tanta gente trabajando, entonces muy poca gente editando o corrigiendo, entonces quedan todos artículos medios diferentes. Entonces, algo que no hicimos nosotros el año pasado, que vamos a hacer este, es ya directamente tener, digamos, un formato preestablecido. O sea, todos los artículos en los que nosotros intervengamos, bueno, va a tener esto en la biología, esta distribución, esto como invasión, eh, como especie invasora, va a estar esta distribución, esto, estos ejemplos, digamos, que les mostré va a ser el formato que definamos para trabajar. O sea, vamos a intervenir los artículos y cada vez que intervengamos un artículo vamos a utilizar ese formato. Entonces, eso en definitiva va a ayudar a que la información, digamos, quede ordenada. Que uno pase de una especie a otra y pueda obtener la misma información. Está bueno... Eh, no sé si lo leyeron ahí en el cuadernillo, o sea que eh, puede editar cualquiera la Wikipedia, sea o no sea usuario. Así que para ser un usuario autoconfirmado hay que hacer una serie de ediciones, que eh, es una comunidad, sí, es una comunidad en cierto punto también conservadora. Entonces, o sea, uno se está incorporando a esa comunidad, es una persona extraña que está empezando a editar artículos, van a tener una mirada sobre esas ediciones. Entonces, siempre es bueno, o sea, tener ediciones previas. Todos los docentes, o sea que está bueno que manejemos lo mejor posible eh, la herramienta antes de ir con los chicos, porque por el, por el Flor y, y Luli, o sea, las volvimos locas con las consultas técnicas, era nuestro apoyo. Y, y está bueno, o sea, porque no pueden estar todo el tiempo contestándonos nosotros y las inquietudes de los chicos, que podamos socorrer en la mayoría de las cosas nosotros a los alumnos y que después, si algo se complica, podamos ir hacia Flor y Luli. Entonces, Tratar de realizar ediciones anteriores, tener un usuario autoconfirmado, lo mismo los chicos que puedan hacer ediciones menores antes de entrar en el proyecto para asegurarse de que ellos ya tengan un usuario, que sepan cómo hacer una edición pequeña. ¿sí? O sea, todas esas cosas, entre el taller de edición donde les enseñen a editar y antes de ponerse a hacer la, la edición final de, del artículo, estaría buenísimo que logren esas actividades. Y después, esto es algo que no logré hacer con todos lo, los artículos, me di cuenta lo último, está muy bueno descargar la versión antes de la intervención de los chicos y después. O sea, como para uno tener una comparación de lo bueno que terminó quedando. O sea, porque uno después que lo termina de editar, como que te quedó luego recuerdo de, bueno, ¿cómo estaba ese artículo antes de que trabajaran mis alumnos en él? Y uno dice, sí, lo mejoré, pero ¿cuánto lo mejoré? ¿Estoy seguro de que lo mejoré bien, de que puse bien las cosas? Entonces, hacer una descarga, uno puede descargar el artículo como PDF... Hacer una descarga antes de la edición y de hacer una descarga después de la edición, ¿sí? Para ir viendo, o sea, las mejoras reales que tiene ese artículo después del trabajo de, de los alumnos. Cris, te, te sumo una pregunta que viene sí. vinculada. Eh, acá Nora consulta, ¿con estudiantes de qué edades realizaste el proyecto y si en Wikipedia pueden editar estudiantes de secundaria? Si querés, responde lo que quieras y nosotras te sumamos a la experiencia. Sí. Yo lo hice con estudiantes de secundaria, ¿sí? O sea, esto lo hice con estudiantes de secundaria del último año. O sea, son chicos de 17, 18 años. Eh, por lo que trabajamos y por otras producciones que hacemos con, con alumnos de años eh, más bajos, yo creo que de tercer, cuarto año para arriba no tienes ningún tipo de problema de trabajar con los alumnos. Siempre y cuando esté este paso previo de trabajar por fuera antes. O sea, donde... El, te va a llevar más tiempo por ahí con alumnos más chicos, por ahí menos tiempo con alumnos más grandes, o sea, generar esa edición, o por ahí uno haga ediciones por ahí menos ambiciosas, o sea, vaya a editar un párrafo y trabajes con algo más corto, ¿sí? Pero eh, yo lo hice con alumnos de secundario y por mi experiencia te diría 14, 15 años para arriba, ya tranquilamente se puede trabajar con, con estas herramientas. No sé el único bueno, que vas a sumarte. No, ahí Flor iba a sumar, eh, que seguramente va a sumar lo mismo que yo. Sí. <risa> eh, no, eso, como eh, la otra vez también lo comentábamos, digamos, Wikipedia no tiene, como, digamos, no hay ningún clic. No hay ninguna restricción a la hora de hacerse un usuario, digamos no es que los chicos de menos de 15 años, o los chicos de primaria, por ejemplo, no pueden hacerse un usuario. En realidad, cualquier persona que quiera puede hacerlo. Pero me parece interesante esto que dice Cristian, de los criterios, más, más que nada pensando en el tiempo de trabajo que puede llevarnos, que el contenido y el texto esté listo a la hora de publicarlo. Quizás con chicos y chicas de los últimos años de secundaria es más sencillo, porque el manejo de la escritura es más fluido, o quizás hay que corregir menos, por ahí con chicos de, de primeros años de secundaria o de últimos años de primaria, el trabajo se hace más largo a la hora de revisar el contenido. Nosotros, particularmente desde Wikimedia Argentina, nuestra propuesta es para trabajar en secundaria, pero obviamente, digamos, no es una restricción sí o sí, pero sí sabemos que el tiempo de trabajo quizás del docente y, y del tiempo que le podemos dar al proyecto en el aula puede ser más extenso con chicos de menores, de menores edades. Sí, sí y ahí ahí... Dale. ah, sí, dale, Luz. Sí, perdón. Sumándole a lo que decía Flor, eh, esta, esta estrategia que plantea Cristian, de primero eh, trabajar fuera de Wikipedia, en el caso que hicimos con, con, con el grupo de estudiantes, fue en el Drive, no solamente lo hacemos con estudiantes secundarios, es una estrategia que hacemos con todos los niveles educativos, incluyendo nivel superior y espacios de investigación con quienes trabajamos cotidianamente, digamos. Siempre está bueno abordar el contenido por fuera de Wikipedia para organizar eh, la investigación y la estrategia, y darle estructura, porque siempre implica eh, presentar primero qué es Wikipedia desde un plano más teórico, un poco de lo que hablamos el encuentro pasado con Miriam, por ejemplo. Eh, siempre esa instancia está presente y está bueno también para, para Flor y para mí, que hacemos un seguimiento y les hacemos devolución a cada trabajo que hace cada estudiante antes de subir a Wikipedia, y esto es a cada uno y cada una, eh, está bueno siempre trabajar eh, por fuera de Wikipedia. Por, porque las reglas de Wikipedia para la edición inmediata tienen otras formas que está bueno sumarse una vez que ya se maneja un poco la herramienta. Y a esto te sumo, Cris, una pregunta de Rocío, que dice ¿Cuánto tiempo crees que le tomó al grupo apropiarse, entre comillas, de la herramienta? Bien, esa, esa es una buena pregunta ¿Por qué? Porque nosotros tenemos eh, el alumno digital en la cabeza y creemos que maneja todo lo que tiene que ver con eh, la tecnología de la informática eh, de Taquito y en realidad lo que maneja son las redes sociales, los juegos eh, y hay dos o tres cosas más YouTube, el buscador de YouTube y el buscador de Google ¿Sí? Eh, lleva un tiempo por eso esto de que yo les decía de que me parece bueno que ellos hagan ediciones pequeñas donde se empiecen a probar de estas herramientas ¿sí? el taller de edición eh, de las chicas es muy bueno pero o sea eh, dan mucha información sobre distintas reglas Distinta etiqueta que hay que tener a la hora de la escritura de que hay cosas que puedes cambiar y cosas que no o sea de dónde ver los cambios de que puede haber eh, retrocesos en esos cambios hay, hay como mucha información que está bueno que se le dé a los pibes un, un, y pibas un momento, digamos, de práctica de eso, antes de pasar a lo que uno está más evaluando, digamos, o que busca como objetivo. O sea, por eso esto de, de realizar estas ediciones previas, y para uno mismo, o sea, para, para los docentes mismos, está buenísimo. Yo venía trabajando un poquito con Wikipedia antes de eh, haber hecho esto, porque bueno, estuve trabajando en estos talleres de edición que, que se armaban eh, en el Museo de la Plata, pero me, los colegas que me acompañaron en este proyecto, o sea, nunca habían editado en Wikipedia, y entonces trabajé también con ellos, trabajamos juntos, e incluso a mí me surgieron dudas, por ejemplo, con la modificación de imágenes, con cosas que van surgiendo cuando uno empieza a editar más, y que eh, está bueno que te surjan antes del de momento digamos, de hacer esta intervención final sobre el artículo. ¿Sí? porque ya les digo o sea a veces parece que bueno agarras y copias todo el drive así copiar y pegar en Wikipedia y no no es tan sencillo no es tan rápido así hay que ir tratando de respetar en esta pluralidad digamos, de la que hablamos lo que editó algo bien antes ¿sí? o sea uno no puede llegar y decir bueno no lo que vos escribiste no me interesa lo voy a borrar y pongo lo que yo opino ¿sí? o sea eso va a llevar a un conflicto de edición entonces uno tiene que respetar lo que ya está escrito por el que llegó antes ¿Sí? ver cómo intervenir de a poco para no cambiar eh, de cuajo su opinión sino que enriquecerla entonces todo eso digamos va llevando su tiempo de, eh, de análisis y de proceso tiene eh, su lógica de, de uso eh, Wikipedia de funcionamiento y está bueno empezar entonces a hacer su nombre ¿sí? a, a tener un digamos ya ediciones es como que uno va cambiando de categoría a medida que va interviniendo en Wikipedia, va editando y va generando contenido y ayudando a la edición de la Wikipedia. Entonces, no tampoco que tengan que estar un año editando, o sea, pero sí hacer 50, 60 ediciones antes de hacer la intervención final para eh, manejar un poco más fluidamente estas herramientas, y tanto para los chicos como para nosotros, y para ya tener un usuario autoconfirmado, que eso permite alguna edición por ahí un poco mayor, que no esté... Tanto la atención sobre la edición que están haciendo los chicos. Somo, no sé sumo si... dos cositas, sí. Cris, que creo que están, están buenas, pero vienen diciendo. Sobre todo, ahora obviamente con la, con la virtualidad es mucho más sencillo, pero si sí, la presencialidad, no se olviden que no, no usen el espacio de aula para crear las cuentas. En principio, porque las IP se van a bloquear y van a poder armar dos, tres cuentas nomás y se van a frustrar. Que vayan, como se me dicen las chicas, con las cuentas armadas. Y lo segundo, que le lo los comentarios, es un. Este tipo de trabajos con el Cider Cristian es un momento clave para hacerlo con otras áreas. Para que, por ejemplo, la redacción la puedan trabajar con la profe de lengua, y también empezar a traer al resto, que vean que es un espacio lindo para poder trabajar. A mí me tocaba como profe de tecnología, y al principio era como el pivot, usaba a las demás profes para validar conocimientos. Y algo que también está bueno, no solo también en Drive, usen el espacio de taller. El espacio, digamos, de taller que tienen arriba los estudiantes, es clave para que ellos también se familiaricen con el espacio de trabajo, puedan probar las sesiones ahí, y recién después ahí copiar y poder llevarlo. Como una instancia quizá intermedia, para que se sientan tranquilas, porque si no, como dice Cristian, uno capaz copia y pega, y es un lío, y, y cómo quedó, entonces en el taller uno termina de ver cómo quedaría ordenadito, y eso también está, está bueno. Bien, no sé si estamos ahí más o menos con contestadas todas las preguntas, sigo. Sí, Cris, adelante. Dale. Bien. Un poco, eh, ¿qué logramos, digamos, con este trabajo? ¿sí? Que estaban un poco estos núcleos temáticos o, o núcleos preferenciales que estaban en el cuadernillo. ¿sí? O sea, fíjense que con esta actividad, o sea, que parece tan sencilla, en realidad implica un montón de procesos de aprendizaje por detrás de la actividad. ¿sí? O sea, ellos tuvieron que buscar información, organizar la información. ¿Sí? tuvieron que, eh, que comprender conocimientos científicos, o sea, tuvieron, para validar esa, esa opinión en Wikipedia, tuvieron que haber leído fuentes primarias de información, muchas veces con vocabulario que era nuevo para ellos, así que había incorporación de vocabulario, había una, una búsqueda de los significados de, de muchas cosas, <coughs> tuvieron que comprender y redactar textos ¿sí? de distintos formatos, o sea, algunas veces trabajamos con artículos de divulgación o revisiones que son más sencillas, otras veces iban directamente a eh, cuestiones que tenían que ver con artículos científicos escritos de, de forma por ahí más dura. ¿sí? Eh, tuvieron que armar argumentos, o sea, en un principio ponerse de acuerdo ellos en la escritura final y después hacer esa argumentación también en Wikipedia, donde para cada uno de los párrafos que ellos incorporaban al artículo existente, nosotros les exigíamos que haya una cita que lo respalde, o sea, tuvieron que eh, elaborar mucho digamos, en este punto porque fuimos bastante inflexibles, si vas a poner algo, quiero que ahí esté clicada una cita que lo respalde, ¿sí? nosotros nos pusimos bastante estrictos los profes con, con eso, entonces tuvieron que hacer una elaboración importante de la información, esa síntesis que dice Julio que es difícil a veces armar porque uno lee, lee, lee, lee y tiene que sacar una idea, y esa idea tiene que estar sustentada por esa información que leyó. Entonces se tiene que corresponder esa cita bibliográfica con eso que terminan escribiendo. ¿sí? Wikipedia no permite el copy paste o sea que ellos no podían copiar un extracto literal de ese artículo y subirlo a la Wikipedia. Había que haber una, Tiene que haber una relaboración de la escritura, y en esa relaboración de la escritura hay un proceso de aprendizaje muy importante, ¿sí? o sea, se les prohíbe, así como les prohibimos nosotros el copy paste o sea, Wikipedia es exactamente lo mismo, si uno copia... Un extracto les va a aparecer un, un, un aviso de que bueno esto fue copiado de tal lado y se lo da de baja. Entonces, ellos sabiendo eso, o sea, tenían que hacer una reelaboración propia de esa información, justificarla, llevar todo un proceso que, que resultó muy bueno. Eh, y por último, o sea, nosotros principalmente le agregamos esto que yo decía desde un principio, o sea, hicimos una reflexión crítica y una discusión sobre qué estaba pasando con las especies exóticas invasoras, cómo eso estaba impactando en el ambiente, por qué no sabían ellos antes de esa problemática, ni estaba en Wikipedia, ¿sí? de qué estábamos lo, haciendo nuestro granito de arena, digamos, o sea, para solucionar eso, y. Eh, Hoy revisando los, los, los artículos para hacer esta captura les digo: bueno, vi esto de que se están sumando eh, otros países a, a comentar la problemática. Así que cuando pueda, tengo un ratito, les voy a escribir un mail comentándole esto para que vuelvan a ver eh, su artículo y se sientan orgullosos de lo que están logrando. O sea, porque en definitiva es un laburo de ellos, sí un logro de ellos. Eh, nada, me parece que que uno puede trabajar tranquilamente todas estas cosas, digamos todos estos núcleos temáticos, todas esas aristas de esta alfabetización científica que ponemos siempre en nuestros planes como objetivo, trabajando con Wikipedia. ¿sí? O sea, podemos englobar todos estos aspectos en nuestro trabajo. Bien, y por ahí un poco como, como reflexión final, y, y viniendo a esto que, que hablaba Julio, de la neutralidad, de la ciencia, de Wikipedia, ¿sí? Extraigo eh, eh, traigo esta, esta pequeña cita de, del cuadernillo, ¿sí? donde dice, bueno, los que estamos laburando en ciencias naturales, ya sabemos que no solo tenemos que dar conocimiento científico, o sea, tenemos que empezar a explicar cómo funciona la ciencia. ¿sí? Y ojalá ese aviso de, bueno, esto está en discusión, también llegara en toda la información científica que llega al público en general. Porque, por lo general, se le, eh, o sea, la ciencia es lo mismo, ¿no? hay espacios o momentos en los cuales el conocimiento se está generando y está en disputa a distintos puntos de vista, o sea, eso se vio mucho con el coronavirus, donde todos pensamos, los científicos están locos, un día me dicen una cosa, el otro día me dicen otra, mañana se van a levantar cruzados y me van a venir con una tercera posición. Y lo que pasa es que en realidad eso se estaba generando, ese conocimiento se estaba generando de la misma forma colaborativa que se está generando Wikipedia, o sea, imagínense la cantidad de científicos en todo el mundo que estaban trabajando en simultáneo sobre el tema del coronavirus prácticamente cualquier eh, equipo de investigación trató de virar por cuestiones que iban desde interés hasta financiamiento, eh, sus eh, investigaciones hacia el coronavirus, o sea, salieron líneas de crédito y subsidios para trabajar en coronavirus de todos los países, de millones de organizaciones internacionales, de científicas y de salud, o sea que todos volcaron su investigación en eso, entonces había que llegar a un consenso, todavía no llegamos a ese consenso respecto de mucha de la información, está en discusión, debería de aparecernos con cada publicación que nos dan o cada información que nos dan del coronavirus, ojo, esto es provisional, se está discutiendo, todavía no lo sabemos, ¿sí? vamos a ver si esto finalmente es así, probablemente nos lleve un tiempo, ¿sí? así como estaba ese aviso que por ahí dura un buen tiempo en Wikipedia, deberían de hacernos ese aviso con eh, la información, y entonces por ahí... Eh, yo lo que hablábamos en reuniones previas cuando, cuando armábamos esta charla, sí es que Wikipedia en definitiva no termina trabajando tan distinto a lo que trabaja la ciencia. La ciencia, para decir algo, tiene que hacer la experimentación, tiene que tener datos y tiene que comprobarlo. En Wikipedia, si yo quiero decir algo, bueno, tengo que tener una fuente de información donde haya pasado ese proceso para poder decir algo. En la ciencia se trabaja de forma colaborativa, en Wikipedia también... Hay momentos de discusión donde las discusiones no están saldadas, y en la ciencia pasa exactamente lo mismo. ¿sí? Entonces, eh, me parece que esa alfabetización científica con el uso de Wikipedia la podemos lograr siempre y cuando le transmitamos todas estas cosas a los alumnos. O sea, no que simplemente, bueno, en vez de que escribas el trabajo práctico en el papel, escribímelo en Wikipedia, sino que nosotros podamos profundizar este debate, o sea, llevar esta reflexión a los chicos a la hora de eh, hacer este, este trabajo. Y con esto los dejaría para la última intervención de Julio. Bien, mi última intervención no tiene más así, seguir, después de lo que contaste me parece espectacular, más que para preguntarles si hay dudas, alguna consulta, algo que quieran que, que reveamos o que conversemos, que estamos bien de tiempo, entiendo que venimos joya. Hubo Julio, algunos comentarios. Si quieren podemos como ir retomándolos sí. para como para para traer algunas cosas que fuimos, digamos, no, quizás notando preguntas, pero mientras Cristian hablaba, a, aparecían comentarios y, y acotaciones. Eh, primero, mu muchas personas diciendo que había sido una buena fuente de inspiración, por ahí una compañera decía que mientras hablaba se le estaba ocurriendo eh, emular este trabajo, pero con mujeres artistas de Jujuy. Eh, eso es algo muy interesante también para pensar, digamos que esta actividad, si bien obviamente estamos, digamos, Cristian lo encara desde las ciencias, y la idea de hoy era hablar por ahí desde las ciencias naturales, porque también el segundo cuadernillo lo habla desde ahí, como fuimos diciendo, es un ejercicio que puede traerse para hablar de cualquier desde cualquier disciplina, y me parece esto interesante que decía Cristian también para reflexionar desde cualquier disciplina, desde las ciencias sociales, desde el arte, también por ahí cuestionarnos qué es la información que no está en Wikipedia y por qué no está, algo muy interesante también de, de lo que decía Cristian por ahí, y que comentaba otro compañero sobre cómo eh, generar conocimiento y transformación social desde la escuela, que me parece que ese es un buen punto de entrada también para pensar cómo podemos muchas veces a través de una actividad que toma Wikipedia, hacernos la pregunta de por qué no está la información que vemos, y cómo podemos desde ahí generar una transformación a través de lo que los chicos y las chicas producen en la escuela, digamos lo valioso que es aprender cosas en la escuela y poder compartirlas eh, en una plataforma como Wikipedia para que se genere lo que dijo Cristian, ¿no? que por ahí ahora otros países suman sus especies invasoras, o esas especies invasoras, como también son especies invasoras en otros eh, territorios. Eh, bueno, y por otro lado, decían que también es un ejercicio para los docentes. Estaba bueno esto que Cristian hacía el énfasis en que hay que trabajar en conocer las herramientas nosotros y nosotras antes a la hora de llevarlas al aula. Eso creo que es un ejercicio en cualquier herramienta, sobre todo en las tecnológicas, que a veces nos generan por ahí un poco de miedo al principio, ¿no? De decir como, bueno, si me hacen una pregunta de algo que no sé, ya me voy a frisar, entonces quizás prefiero no hacerlo. Eh, como bueno, es interesante que en Wikipedia pasa que para poder sentirse cómodo usando Wikipedia, hay que ejercitarla un poco. Así que me parece que ese tip de Cristian es, es real. De decir, como bueno está bueno poder conocer la herramienta previamente y sentirse ustedes cómodos y cómodas antes de proponerla en, en el grupo. Eh, o también puede ser un proceso en paralelo, admitiendo con los demás que uno está formando. no También a veces pasa eso, como bueno, eh, nosotros y nosotras también estamos en formación y podemos también plantearlo con, con el grupo en ese sentido. Eh, bueno, Hablaban también de la interdisciplinaridad, que eso lo habíamos tra trabajado bastante, pero bueno, hubo muchos comentarios y, y acotaciones que fueron haciendo. Flor, hay una pregunta de, de Juan, que es bastante interesante, uh -huh. sobre el proceso y también en relación a la, al encuentro pasado, que dice de la primera clase no me quedó muy claro la pertinencia de algo para que sea publicable en Wikipedia. Decían algo así como que sea de interés masivo, por ejemplo, por decir algo, si quiero hacer con alumnos una entrada sobre una revista, o en lugar de recitales cemento. Digo, eso sería de valor para una comunidad determinada de argentina, pero no sé si califica. Bien. Eh, bueno, está buena la pregunta, digamos. Eh, como, como todo en Wikipedia, eh, está, en, digamos, la relevancia tiene que ver con el debate que podamos dar de esa relevancia, en dos sentidos. Primero tiene que ser un tema de relevancia social, yo creo que, Cemento podría ser parte de Wikipedia, porque claramente tiene, incluso quizás tiene una, una entrada de Wikipedia, ahora lo chequeamos, pero eh, tiene una trayectoria en lo que es la historia del rock, o de la cultura por ahí, under más de la ciudad. Eh, la revista que, que mencionás, Juan, yo no la conozco, pero en ese sentido, en, en los elementos que por ahí quizás no son tan masivamente conocidos, ahí hay que hacer un trabajo de ver si hay fuentes externas que lo sustenten. ¿sí? Entonces, en ese sentido, si uno tiene las fuentes, para poder sustentarlo, proponer hacer la entrada. Eh, la relevancia, igual como decíamos, es súper discutible, eh, discutible, y también tiene que ver con, eh, como decía Julio también, y, y lo, lo nombraba antes, eh, que Wikipedia muchas veces es una comunidad eh, estanca y tradicional, entonces hay ciertos temas a los que hay que empujarnos en la relevancia, y muchas eh, maneras tradicionales de ver el mundo, que muchas veces se reproducen en Wikipedia. Retomo lo que decía la compañera de Jujuy antes, por ejemplo, ustedes van a notar, eh, o, por si escucharon alguna charla o transitan Wikipedia, que hay claramente muchísimas menos biografías de mujeres que de varones en Wikipedia, eso habla de un gran sesgo de género en Wikipedia, eh, que tiene que ver obviamente con el machismo imperante en la sociedad, pero a la vez con que muchas veces hay muchísimas menos fuentes externas a Wikipedia, que hablan sobre el trabajo de las mujeres, ¿sí? incluso por, no, no conozco el caso de, de las artistas que mencionaba la compañera, pero seguramente haya muchos más casos de fuentes externas de varones artistas en Jujuy que de mujeres artistas en Jujuy. Entonces, En ese sentido la relevancia también es una construcción que tiene muchas aristas y hay que poder tener, contar con las fuentes para poder ponerlo en juego. ¿sí? Eh, ah, la revista... Es una revista infantil. Genial. Estás ah, diciendo sí, que sí. sos muy joven, eh, Flor. Gracias por el dato. Ay, no soy tan joven, pero sí, gracias. Eh, <ríe> solo voy a sumarle algo a, a Juan, que me parece súper interesante su pregunta. En general, cuando se empieza, se inicia el proceso de, de crear un artículo desde cero en Wikipedia, nosotras con Flor y bueno, Cris y Julio pueden dar cuenta, cuando hacemos una primera experiencia de talleres de edición con estudiantes, ya sea, bueno, Julio tuvo la experiencia de hacerlos presencial, porque bueno, en ese momento podíamos, y con Cris los hicimos virtuales, eh, no sugerimos que la primera acción para, para los talleres sea crear una entrada en Wikipedia desde cero. ¿Por qué? Porque eso requiere un trabajo bastante importante, que lleva mucho tiempo y en general no queremos, eh, digamos, no es tan fácil evitar ciertas frustraciones en ese sentido, porque hay que poner en debate un montón de cuestiones, la relevancia, muchísima más investigación para las fuentes. Entonces siempre como primera actividad proponemos eh, editar artículos que ya existen mejorarlos, crearle secciones por completas. Bueno, lo que hicimos con Cristian fue ampliar muchísimo los artículos que él comentó, por ejemplo. Y luego, a futuro, porque por suerte, de la gran mayoría de experiencias, mm. siempre repetimos, tanto en secundarias como en universidad. Entonces, pues, sí ya, eh, tanto estudiantes como profes, están más animados y animadas a, a, a encarar la creación de un artículo, que lleva un poco más de tiempo, digamos, y un poco más de, de seguimiento por nuestra parte. Así que esas dos instancias van variando. Y siempre, desde la perspectiva de Wikipedia, y de la comunidad que sostiene Wikipedia, para que una entrada sea viable, es decir, para que una entrada pueda sostenerse, tenemos que partir de una investigación previa de las fuentes que contamos, externas, primarias y secundarias, diversas que puedan sostener esta pluralidad de voces que comentábamos al principio del encuentro. Si esas referencias no dan, digamos, no dan cuenta de esa pluralidad o no son, digamos, todavía no llegamos a tener la cantidad de referencias necesarias. Siempre se plantea como para poder iniciar que por lo menos un artículo cuente con, una entrada cuente con cinco referencias distintas que sostengan la información para que se cree ese artículo. Si no contamos con eso, tenemos que encontrar la estrategia de poder visibilizar esa ese conocimiento, esa información dentro de la Wikipedia en otros artículos. ¿sí? Hay artículos mucho más generales, Wikipedia es como una mamushka, es decir, va de lo muy general a lo muy particular. Entonces, poder visibilizar esa información, como para hacerle una entrada dentro de, una, de un artículo de Wikipedia, por ejemplo, una sección, que a futuro permita ampliarla en, en un artículo. digamos Así arrancaron muchos artículos en Wikipedia, siendo parte de un artículo mucho más grande, que luego se resuelve que tenga su propio artículo. Entonces, ese proceso, en general, cuando iniciamos las, las experiencias y hacemos como un primer diagnóstico con Flor y con los profes que nos convocan, o las personas que nos convocan para participar. Acá veo que hay varias, varias personas que han ya hecho actividades con nosotras, no solo en escuelas. Eh, es, bueno, ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Con cuánto tiempo contamos? ¿Cuánta gente ya editó previamente Wikipedia? Y en base a eso, hacemos nosotras una primera búsqueda para ofrecerle al equipo que se sume eh, un, un inicio de transitar Wikipedia. Y después eso se va ampliando, y es un camino de ida, como creo que ya dijimos varias veces. Eh, inicia así, después no sabemos cómo continúa. Sí, sumo... estoy de acuerdo. O sea, en los años que puedo hacer, sobre todo con los chivos, estar con toda la multiplicidad de, de ganas de editar, de, de que obviamente siempre está el. Siempre tengo uno que pone Hitler y le banean la cuenta al instante. Eh, eh, hay un montón de niveles. Incluso, yo me acuerdo que mi... mi no solo niveles, sino hay un montón de propuestas que, que, que, que la Fundación... Que, me acuerdo que mi primera intervención fue 2014, y lo que hice fue sumarme a subir fotos nomás. Fotos sacadas de los chicos, eh, yo viví en Trevelin, en Chubut, un año, y lo que les propuse es... hey no hay, mucha, no, no hay imágenes ¿sí? en, en, subidas para poder agregar, por ejemplo, al artículo sobre Trevelin, vayan a sacar fotos. Y, y después, cuando incluso estuvimos en, en, acá en Buenos Aires, en el World, trabajamos con todo lo que son fachadas históricas. Y, y los chicos trabajamos sacando fotos. Y eso también es parte, no es solo texto. Eh, creo que hay varios niveles. Otra cosa genial, links. Yo no me acuerdo, hay, hay un nombre específico acá, Luli Flor. ¿Cómo se llama el tema de los conectores internos a Wikipedia? Tiene un nombre. Los enlaces internos no, no, y después eh, los externos. Eh, exacto, eso. Sí. Enlazar internamente, las obviamente no, no todo es enlazar, no puedo tener un artículo todo azul, pero hay un montón de, de posibilidades de editar, editar enlaces. Me acuerdo que un grupo mío eh, quería trabajar con un fútbol femenino, y, y se fijaron que eh, era el mundial de fútbol femenino, y no habían actualizado la tabla de las goleadoras, y fueron y editaron eso. Ya está, fue un montón. Fueron a editar una tabla de goleadoras, porque me dijeron, profe, no pusieron el gol de esta chica, no sé qué cosa, a veces es eso, son como distintos niveles, sí, efectivamente, crear un artículo es como la gloria. Pero también a veces está bueno sumarse a las propuestas, tener una excusa con la cual, yo por eso creo que lo que tiene genial el, la, la experiencia de Cristian, no tiene que ver tanto con el producto final, sino con todo el proceso que se llevó a cabo a la hora de generar ese proyecto, las preguntas que se hicieron, y que efectivamente creo que hasta es, a veces más fructífero que se encuentren con barreras se choquen no les salgan porque eso les va a permitir entender el funcionamiento es donde se golpean con la arquitectura digamos y la propuesta esto que hablamos un momento de, se copta no copta qué puedo poner no puedo poner con el uso es donde aparecen digamos las posibilidades por eso yo creo que es tan bueno eh, lo, lo, que hizo, lo que hizo cristian porque les permitió reflexionar sobre el proceso y eso ya creo que es todo no para allá aclarar que las imágenes que estaban en, en la presentación o no muchas son de otro, eh, cuestión de, de Wikipedia, que es Wikicommons, ¿sí? donde están las imágenes, esta que decía Julio de por ahí enriquecer o, o poder subir ahí eh, las imágenes de distintas cosas que después se usan en los artículos de Wikipedia o no, pero quedan como un repositorio de eh, imágenes bajo licencia de Creative Commons y que pueden utilizar ¿sí? siempre y cuando citen la, la fuente para distintos tipos de actividades. Entonces, eh, por ahí no lo, lo verán después cuando vean de nuevo el, el video de la charla, pero bueno, debajo de las imágenes estaba la cita, ¿sí? como pide Wikipedia que, que se use y son sacadas de ahí y si alguien hiciera una charla sobre la arquitectura de Buenos Aires podría usar las que subieron los alumnos de julio o si alguien hace algo sobre Trevelin y da una charla o la agencia de turismo y quiere poner esas imágenes que sacaron los chicos también puede sacarlas de ese repositorio entonces abre un montón de, de panoramas de trabajos y, y como dice las chicas o sea no, uno no sabe dónde termina esa, esa edición que uno hizo por más chiquitita que sea en definitiva Genial. Eh, la verdad que sí, hay, hay como muchas experiencias, y nosotras en, en el trayecto de acompañar eh, durante estos años a, a diferentes grupos, también pues, tuvimos diferentes experiencias, y lo súper interesante, como también decían por ahí en el chat, es que el, el grupo se, se involucra bastante y es como correrlos un poco de, de, la, de los ejercicios más de reproducir a convertirse en ejercicios de producir, y eso también muchas veces genera mucho interés y mucho entusiasmo, y que se conecten con la tarea por ahí de forma diferente que no sea hacer bueno, una monografía o, o entregar un trabajo. Así que hay como muchas aristas desde las cuales eh, animarse, y creo que la experiencia de Cristian es como más que motivadora para, para probar y para ver por dónde empezar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Consulta? duda, Habla que sean tranquilos, eh, si querés tomar la no, palabra. No, iba a decir, imagínense, en el contexto en el que estábamos, en donde no teníamos a los chicos en el aula, o sea, la conectividad era opcional, no había evaluación, o sea que todo esto que surgió, eh, surgió porque ellos quisieron trabajar, o sea, no, no hubiese habido otra forma si no hubiese surgido con el, con el interés y la voluntad de ellos eh, de lograr lo que logramos. Tal cual. Tal cual, eso es súper importante. Eh, bueno, si, si no hay preguntas, eh, ni más comentarios, si les parece, vamos cerrando por hoy. Eh, cerramos con eh, al, algunos detalles de, de, de color que después siempre les mandamos también por mail. Vamos a estar, ya Julio y Cristian nos compartieron la presentación, así que mañana vamos a estar a todas las personas que participaron enviándoles la presentación y los resultados del Menti, para que lo tengan. Recuerden que estamos grabando la sesión, pero que la vamos a estar subiendo recién a partir de fin de mes, la, la primera y la segunda, y las que siguen al canal de YouTube, porque le estamos haciendo algunos pequeños detallitos y retoquecitos de diseño, para que no quede solo el recorte de Zoom, y para que después sea más ameno eh, mirar la charla otra vez. Así que por eso las vamos a tener disponibles recién a fin del del mes eh, Con respecto al taller que por ahí preguntaban recuerden que el, el taller lo estamos haciendo con un cupo más limitado porque es un espacio de intercambio como más chiquito donde estamos trabajando. No grabamos el taller de ayer, eh, porque bueno, es para las personas que pudieron participar, pero sabemos que hay bastante interés en sumarse a esa propuesta, así que al finalizar el ciclo del seminario vamos a volver a abrir una convocatoria para taller, por lo tanto quienes no pudieron participar no se preocupen que esa información también las vamos a estar enviando una vez que termine todo el ciclo de los cinco encuentros. Y bueno, nos encontramos la próxima que es el miércoles que viene, eh, que vienen eh, Ceci Vázquez de Chequeado y Manuel Becerra, y vamos a estar trabajando con el cuadernillo 3. Así que, bueno, los y las esperamos en, en la próxima oportunidad. Un gran saludo para todos y todas. Nos vemos la próxima.